Hoy el Tito, Dan Solo y yo queremos contarte algo importante acerca de la mejor trilogía de la historia del cine. Mejor trilogía seguida de cerca y en este orden por Regreso al Futuro e Indiana Jones. Sí, trilogía. Sí, trilogía. Hace un tiempo a los directores de cine les dio por retocar sus películas. Ching, el Ridley Scott con Blade Runner, sobrevalorada, Steven Spielberg con un cuento la tercera fase, You must use the force, y el Tito Lucas con la trilogía de Star Wars. Eh, pues bien, eh, pasados 30 años, la tecnología mejoró y el Lucas decidió retocar sus películas con más naves Con más bichos Más escenas que, eh, bueno, se perdieron por el camino Lo normal, vamos Pero con tanto cambio, Lucas cambió a uno de los mejores personajes de la trilogía en cosa de décimas de segundo la ver, a Eisley, Han acaba de llegar a un acuerdo para un servicio de transporte con un par de extraños. Y llega Grido, el malo malísimo, y le amenaza con quitarle. ¡Chan, chan, chan! El, el Por supuesto, Han dice que hay, Y entonces. Entonces el Tito Lucas la lía? En la original, Han hace lo que corresponde: dispara primero. En la reedición. En la edición, Grido dispara primero. Y además falla el tira bocajarro. Es que, vamos a ver, un cazarrecompensas fallando un disparo a metro y medio de distancia. ¡Ridículo! ¡Nay, nay, nay, nay, nay! Los fans nos enfadamos muchísimo y con razón, porque cambia un aspecto esencial del personaje. No solo es un contrabandista, es un contrabandista peligroso, un tipo muy duro y respetado. Efectivamente. Y esto nos trae una gran moraleja, Peque. Y es que, si haces algo bueno y que gusta a la gente, no lo cambies. Si a los fans les gustó durante 30 años, no merece la pena estrocar un buen recuerdo por mero capricho. Eso sí, esto nos ha servido para algo muy útil y es diferenciar a un fan de verdad de un mero aficionado. Efectivamente, solo hay que preguntarle ¿Quién, ¿quién disparó, disparó primero?